Bien, bienvenidas, bienvenidos a Jueves Saludable, un encuentro que está pensado para eh, aportar elementos de, que contribuyan a nuestro bienestar y elementos que fortalezcan nuestra, nuestro campo de conciencia, nuestra conciencia individual y colectiva. En Jueves Saludables eh, siempre tratamos de dar lo que el universo nos, nos eh, brinda ¿eh? en cada instante. Y hoy vamos a iniciar con eh, el, saludable, el saludable hogar del corazón. Y esto viene inspirado ¿eh? por eh, cómo comenzó hoy eh, nuestra clase el profesor Wei Chi-Fen, ¿eh? diciendo lo siguiente. Decía, en este mundo la mayoría de las personas ¿eh? no, no, no tienen un corazón ¿eh? que les pertenezca. La mayoría de las personas han entregado su corazón a personas, a cosas, casas, coches negocios, dinero, han perdido su corazón en el exterior y no, y no se dan cuenta de ello. De esa manera se vive en una carrera continua ¿no? y realmente no conectamos con nuestro interior. Entonces, de lo que se trata es de retornar el corazón al interior y que seamos completamente dueños de nuestro corazón. Esto es válido para todos porque esa pérdida del corazón es también lo que nos hace enfermar. Cuando decimos corazón no nos referimos al corazón físico, nos referimos al corazón puro al corazón que alberga toda la experiencia de la vida viva, a ese corazón que crece ¿eh? cuando le damos espacio, a ese corazón que crece cuando apostamos, cuando creemos en él, a ese corazón que nos va abriendo camino, dando señales, recibiendo las señales del universo, y nos va susurrando ¿eh? esas, esas intuiciones, esas, esos sueños. Pero claro, en el proceso de crecer vamos perdiendo ese corazón. O lo vamos ocultando, o lo vamos olvidando, o lo vamos, lo que sucede la mayoría de las veces, postergando. Cuando me jubile, <ríe> entonces ahora... ¿Eh? Aquellas personas que ex han experimentado esto, que creo que somos todos, tenemos la oportunidad de juntos, ¿eh? corazón a corazón, hacer que ese corazón encuentre otra vez su saludable hogar. Y al retornar al interior ¿eh? y al, al ser dueños otra vez del corazón, podemos permitirle crecer. Y para cerrar la idea o para abrir el darnos cuenta, ese corazón cuando, cuando se ha volcado totalmente al exterior y pierde eso sobre lo que se ha volcado, se siente devastado, se siente perdido de sí mismo. Lo que no se da cuenta de ese corazón es que ya se veía perdido perdido en una persona, perdido en afectos. Y cuando marcha algún familiar, parece que el corazón se queda en ese familiar. Cuando se va alguna pareja, parece que el corazón se queda fuera y no, no consigue, ¿eh? no consigue, no tiene sosiego. Cuando muere alguna mascota, ¿eh? pues... Queda el corazón en el recuerdo muchas veces y muchas veces vemos que nos quedamos en el pasado porque el corazón ha quedado, ha quedado atrapado en esa relación. Hoy os voy a proponer a todas, a todos, rescatar a ese corazón. ¿Cómo lo rescatamos? trayéndolo al interior. Ese corazón puro es nuestra conciencia. Ese corazón puro de bebé tiene su residencia ¿eh? en el interior. Vamos a ello y vamos a ir haciendo toda la práctica ¿eh? en base a, est a esta pequeña introducción. ¿eh? Vamos a, a hacer una práctica en base al sonido EN y luego en base a abrir y cerrar en el lugar donde hay un bloqueo rescatando ese corazón al interior rescatando el sonido EN rescatando también el sonido del mantra en el espacio y luego vamos a pasar poquito a poco a Dejar de decir el sonido y mantener el estado, sentir que nuestro corazón está en el interior. Y que en ese espacio habita nuestro corazón y nuestro corazón crece, se abre. Y como la vida misma se desarrolla, adquiere, adquiere manifiesta la confianza que trae cuando es escuchado y vamos a entrar en ese estado donde desaparece el tiempo y el espacio este es el viaje que les propongo para la práctica de hoy el saludable hogar de nuestro corazón que como decía el doctor Pan Pase lo que pase, cualquier circunstancia externa, lo más importante es el estado de tu corazón. El observador se observa a sí mismo. Así sabe el estado en el, que, cual, está, en el cual está el corazón. Muy bien, vamos a cerrar los ojos. Vamos a entrar al interior. Directamente al centro de la cabeza. Vamos a elevar la coronilla a retraer el mentón ligeramente. Abrimos todos los espacios de la columna vertebral, de los espacios intervertebrales. El coxis hacia abajo, pa y hui hacia arriba y hui yin hacia arriba, cerrado, los pies separados al ancho de los hombros. Respiramos. Conectamos profundamente todos con la tierra, con la naturaleza con el universo, y ya somos tierra, naturaleza, universo. El corazón regresa a casa, en el centro de la cabeza decimos el sonido mm, mm, el saludable sonido en ¿eh? se expande, mm. abre todos los espacios, mm. Mm. simplemente calma, simplemente relajar, mm. Mm. no mm no -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. El sonido se hace más suave. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. En este momento rescatamos a nuestro corazón, lo atraemos dulcemente, amorosamente. Rescatamos a nuestro corazón puro de bebé y lo traemos a su hogar. Mm. Mm. Mm. Mm. hay una sonrisa en la cara mm. Mm. el corazón de bebé min yue, min conciencia min clara, pura autoconsciente se manifiesta y se expande en todo el espacio tiempo de la cabeza y esta se hace tan grande tan grande todas las células cerebrales se relajan, todos los campos celulares se funden en el cerebro derecho, izquierdo, central, se abre el entrecejo, se abre la puerta del cielo, todo entra en un estado natural, pacífico, amable mm. Mm. Mm. y naturalmente nuestros niños se funden formando un solo corazón de bebé muy, muy libre. En un cuerpo de chi inmenso. Y, y este corazón que ahora retorna a su origen se funde con la fuente del Universo. Es todo el campo de conciencia y toda la fuente del Universo unificado. Observa como unidos Nuestros Minyue disfrutan de un corazón de bebé completo, lleno de amor, de paz, de alegría, de gratitud. Mm. Relajamos la intención, nuestra intención de fundirnos con todo el universo está muy clara y disfrutamos de la naturalidad de la experiencia. Ahora Minyue es pura confianza, una confianza inmensa. El saludable hogar del corazón es esta matriz universal que soy, que somos uno solo. Mm, muy suave el sonido en, ¿eh? lo decimos en el espacio interior de la cabeza, haciendo un viaje. Mm. Y exploramos esa experiencia de viajar dentro. Nos olvidamos de los problemas. Realmente disfrutamos del momento presente. Dejamos de fijarnos en los problemas y así dejamos de atrapar al corazón en los problemas y hacerlos más grandes. Ahora el corazón está en su hogar verdadero, en el ser verdadero. Y puedes darte cuenta que el chi ha cambiado, la sensación del cuerpo ha cambiado. En estado Minyue, el chi fluye bien. En estado Minyue, desaparecen los bloqueos. En estado Minyue, el espíritu juguetón despierta. Y no hay nada más interesante. Ahora nos centramos en el estado saludable, Mingyue. Va a través del cuello, a través de los hombros, brazos, codos antebrazos, muñecas, manos. Todo se vuelve muy suave, muy ligero. Celebramos. Nuestro ser verdadero, Minyue, celebra la vida y la vida crece. El corazón danza, los espacios se hacen infinitos y el chi universal penetra, se mezcla. Y la intención se hace tan ligera, tan ligera, que hace que todo el chi sea muy ligero, muy suave. Y todo se mezcle profundamente, transformando el chi corporal. Mm. Minyue lo refleja todo. Va más allá de todas las sensaciones, pensamientos o emociones. Va a través del pecho, la espalda alta. a través del abdomen, recorre y va a través de los órganos internos, de las glándulas, de todo el sistema nervioso, endocrino e inmune y todo entra en armonía. Puedes sentir como el corazón está muy en paz. Minyue lo refleja todo, brillante, limpio y puro. Vamos a través del abdomen y la espalda. La espalda baja, la espalda alta, toda la columna. Toda la experiencia del cuerpo físico ahora se ha transformado en cuerpo de chi. La casa es más grande tan grande como el propio universo y el en Chi original es tan abundante puedes sentir cómo penetra profundamente y se mezcla por donde pasa Minyue ¿eh? todo cambia Confirmamos esta realidad. Vamos a través de las caderas, glúteos, muslos. A través de las rodillas. A través de las piernas, tobillos y pies, dedos de los pies los pies están a años luz de la cabeza la conciencia se mueve más rápido que la velocidad de la luz la información se realiza por completo en el instante el chi es abundante. El chi fluye bien. La calidad del chi es muy fina y pura. Y todo el chi corporal se hace muy, muy sutil. Muy abundante. El chi universal se funde por completo y todo se asimila, se iguala al chi universal. Se han disuelto en este instante los bloqueos. La maestra Mingyue, la conciencia autoconsciente, se observa, todo es uno, refleja toda la completud universal y esa completud es amor universal. Paz, alegría. Gratitud. Queremos cambiar. Y necesitamos sembrar las semillas para el cambio. No desde la mente desde el corazón de bebé, desde el estado puro. No está lejos, está en el centro, está en la unicidad centrada, está en la unificación del espacio-tiempo, está en el estado dormido pero no dormido. Relajado. Relajado. Relaja. relaja, abre, relaja, abre, relaja y abre. Nos olvidamos de los problemas. Nos centramos en este instante. Nos centramos en este estado. Y respiramos en el abdomen. Inhalamos. El abdomen se expande y el chi universal penetra. Sin límites, sin fronteras. Exhalamos y nos relajamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora el estado es completamente saludable. Cualquier diagnóstico, pronóstico, no está ahora aquí. Para sanar, hemos de centrarnos en el momento presente, donde ya estamos sanos, y nutrir ese estado de forma continua. El corazón retorna a su hogar y todo se vuelve amor, todo se vuelve confianza y coraje, todo se vuelve abundancia y alegría de Chi y la alegría y la abundancia de Chi nutre el coraje, el amor, la paz y la gratitud. El chi es tan abundante. El chi puro, universal, es tan abundante. Abre tu mente y tu corazón a esa abundancia. Somos realmente ricas, ricos. Mm. Al exhalar decimos en y relajamos. Al inhalar nos nutrimos. Nutrimos lo profundo del abdomen. Micmen, el palacio entre los riñones. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Cuando inhalamos, todo es brillante, puro, limpio, lleno de alegría. Al exhalar decimos un mm", y se liberan más y más tensiones, desaparecen y nutrimos más profundamente el estado en y min yo en, cada inhalación. Mm. Mm. Disfrutamos. Puedo sentir tu disfrute. Puedes abrirte al mío. Y tuyo disfrute y mi disfrute son un gran disfrute, una gran celebración. Mm. Desaparecen todos los temores, todas las preocupaciones. Mm. Despacito, manteniendo el estado y manteniendo la respiración y Min yue en el abdomen, nos vamos a poner de pie muy despacio. Mm. Mm. Mm. Mm. Con los pies juntos, elevamos bien la coronilla, llevamos un poquito hacia atrás el mentón, Relajamos los hombros y las axilas se abren ligeramente, los brazos colgando de forma natural. Estamos ya en el océano de Chi. El coxis baja, Pai hui sube y paehui tira de hui yin, el periné, el centro del periné. El abdomen bajo un poquito hacia atrás, relaja los tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas abiertos y vamos a subir y bajar. Mm. Toda la columna se estira más y más, la coronilla suspendida. El movimiento se hace automático. Relaja más. Relaja. Relaja. Relaja. Relaja. Mm. Mm. todo está vibrando toda el agua de chi del cuerpo y todo el agua de chi oceánica que somos todo el universo infinito está vibrando y se abre como una flor de loto de infinitos pétalos se abre cada célula bebé sonríe, se ríe. <ríe>, <ríe> Abierto. Mm. Relaja. Mm. Mm. Despacito, quietamos y permitimos que toda, toda, todo se expanda en todas las direcciones: arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, hacia todas direcciones. Respiramos en el abdomen y despacio las manos giran, las manos son junto a los brazos gigantes, gigantes brazos y manos de chi. Y vienen hacia el frente del abdomen y sostienen una bola de chi un poquito por encima del ombligo. La punta de los dedos conectan con hilos invisibles, hilos de chi, y el centro de las manos se vuelve un espacio vacío e inmenso. Los codos suben ligeramente y vamos a abrir y cerrar. pero la bola de chi entre las manos está conectada con el abdomen. Es muy clara, brillante, transparente. Abrimos y cerramos. Siguiendo a todo el universo. Minyue sigue al universo. Minyue abre y el universo le sigue. Inhalamos. Y exhalamos. Sin preocuparnos de cuándo y cómo. Simplemente. Se hace inmenso, se relaja, se nutre. El chi se intercambia profundamente. Y ahora claramente la bola de chi está muy, muy brillante. Y la vamos a llevar. A abrir y cerrar en el espacio que necesitamos transformar. La llevamos a ese lugar y llevamos a Mingyue. Abrimos y cerramos en ese espacio y ese espacio es grande como todo el universo. El espacio es brillante limpio, claro, puro y saludable. Decimos en, mm, en ese espacio. Inhalamos y decimos... Mm, mm, El corazón de bebé juega con el chi, solamente juega y celebra, el chi es muy abundante, brillante, juguetón, uniforme y puro. Mm. Mm. siente que te haces enorme que todo el cuerpo es uno solo con el de todos y que todas las manos de chi somos una contigo. Incluida las manos, el doctor Panmin. Mm. Mm. Durmiendo sin dormir. Despaz. brillante, claro y limpio. Mm. Observa qué hermoso está tu corazón. Mm. Y en ese espacio, Minyue, Dice yo soy amor universal, yo soy paz, mm -hmm. yo soy alegría, mm -hmm. Yo soy gratitud. Mm. Soy la completud de amor universal, Mingyue. Mm. Yo soy amor, Mingyue. Yo soy paz, Mingyue. Mm. Yo soy alegría, Minyue, Soy gratitud, autoconsciente, despierta. Descansa más, relaja más. La intención es muy fina. Casi desaparece. Mm. Yo soy amor, ninjue. Mm. Yo soy paz, ninjue. Mm. Yo soy alegría, ninjue. Yo soy gratitud, somos paz, somos amor, somos alegría, somos gratitud, somos Amor universal. Mm. Somos paz. Mm. Somos uno. Mm. Somos alegría y abundancia. Somos confianza. Ahora abrimos y cerramos respirando en el tantien y en ese espacio infinito. La completud abre y cierra. Somos millones de practicantes, estudiantes, profes. Somos bebés sabios. en un cuerpo completamente armonioso, bello, muy hermoso. Todas las funciones son perfectas. Todas las funciones son perfectas. Cambian todo el estado de Chi a un estado armonioso, sabio, lleno de vitalidad, puro amor, somos amor, yo soy amor, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud. Mm. Observamos, reflejamos todo, Minyue se observa en el abrir y cerrar. Y si aparece alguna imagen del pasado, alguna relación donde dejamos el corazón, repetimos, yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría yo soy gratitud y aceptando esa experiencia rescatamos a nuestro corazón cualquier escena de rencor, de rabia, de impotencia. Es simplemente experiencia. Rescatamos a nuestro hermoso corazón. Y nuestro hermoso corazón se libera Regresa al hogar. Está completo ahora. Y es más. Es amor. Es paz. Es alegría. Y es gratitud, gratitud, gratitud, mm. donde reside el amor. No hay lugar para el miedo. Donde reside el amor no hay sitio para la preocupación. El hogar del corazón es el amor, la paz, la alegría. La gratitud. Donde hay espacio para la vida. Y todo lo que siembro va a favor de la vida. Aquietamos. Sostenemos la bola de chi. El chi es abundante ahora. El chi fluye bien. Han desaparecido todos los bloqueos por completo, por completo. Todas las funciones son perfectas. Despacio elevamos los brazos y manos gigantes de chi estirando, estirando, toda la columna vertebral, todo, todo se hace muy alta, los brazos por encima de la cabeza, los pies son la tierra, la cabeza el cielo y las manos son el centro de la galaxia, el coxis abajo, pa y hui y yin arriba y vertemos, en el sin tiempo, sin espacio, en el ahora, imprimimos la vida que queremos, el mundo que queremos, para el bien individual y colectivo. Incluimos a toda la familia, amigos y personas que necesitan ayuda. Mm. Toda la bella naturaleza. Tanti en medio. Mm. Tanti en bajo. Mm. Toda la columna. Y plegamos Flexionamos el torso, dejamos que baje la cabeza y vamos a través de los miembros inferiores, caderas, glúteos, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. Mm. Las manos se hunden en lo profundo del chi, de la tierra, gigantes. Se mezclan, se funden y giran y toman una gran bola de chi que elevamos. Todo el océano de chi eleva y toda la columna se despliega. Como una gran serpiente de chi, una gran, un gran fluir de chi, gigante, brillante, como la vía láctea. Y las manos por encima de la cabeza, en el centro de la galaxia, en Ninjue, manos atrae el chipuro y todo se transforma. Tanti en alto, el centro alto con la cabeza, con Joan Lin. Con... Todo se transforma según Lo que anhela el corazón. Xin Xian A través del cuello y miembros superiores. Todo es posible. Ahora a través del pecho y la espalda alta. Hong, yuan, ling, oh. El corazón está feliz. Vamos a través del abdomen y la espalda baja. Hong, yuan. Limpio y puro a través de la columna y los miembros inferiores, caderas, vamos bajando, glúteos, muslos, rodillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Uña. Uña. En lo profundo de la tierra, se disuelven por completo, se funden y toman una gran bola de chi, a través de todo el centro y a través de todo el horizonte, todo alrededor, todo el océano de chi, se eleva y estira toda la columna que se hace muy alta, muy alta, muy fluida, muy luminosa, espaciosa y brillante. Las manos en el centro de la galaxia. Minyue, manos minyue, atraen el chi puro. en alto. Mm. cuello y miembros superiores, pecho y espalda alta, todas las células bebés felices, abdomen y espalda baja. Bajamos a través de los glúteos, caderas, mmm, toda la columna vertebral, brillante, espacio, vacío, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. Mmm, a lo profundo. Las grandes, gigantescas manos de chi, brazos de chi, se funden en todo el chi brillante de la tierra y toman una gran bola de chi. Observa cómo el corazón está tan, tan feliz, tan lleno de amor, paz, alegría, gratitud. en el centro, en su hogar, los brazos y manos gigantes, las manos en el centro de la galaxia, toda la columna, pura luz, vertemos a través de la puerta del cielo, a través de las fontanelas, penetramos profundo, viajando a través e imprimiendo el cuerpo que queremos, muy joven, flexible, muy ligero, muy saludable. Cabeza, cuello, miembros superiores, pecho. Abdomen, espalda alta y baja. Caderas y miembros inferiores hasta los pies. Cubrimos el ombligo y respiramos. En el Tantien Bajo, somos la completud minyue Universal y todo el universo respira en el Tantien Bajo. Hay una sonrisa en la cara, hay una alegría de compartir, hay una certeza. He dejado espacio para la salud. Y cada instante de cada día de mi vida voy a dejar espacio para que la vida se haga cada vez más viva, más llena de chi, que crezca y se desarrolle ilimitada como el universo me soñó. Mi corazón se ha enamorado. Mi corazón es paz, alegría y gratitud. Y mi corazón es tu corazón y tu corazón es mi corazón. Y somos uno solo en la unicidad. Ahora despacito. Respirando profundo, soltamos los brazos, deslizamos los pies en el chin sin levantarlos y movemos el cuerpo, escuchando el interior. Mm. Disfrutando de que ese corazón puro habite cada célula cada espacio infinitamente vacío. Ahora somos. Simplemente moviendo. Somos la danza del chi. Mm. Mm. Y despacito vamos abriendo los ojos, cerrando, abriendo y mirando el espacio. Todo está brillante. Todas las cosas son de chi. El chi está muy puro, brillante y limpio. el saludable hogar del corazón y el corazón en su saludable hogar. Mm, muy bien. Nos sentamos ahora y hemos culminado nuestra práctica. Mm. Gracias a todas, a todos.